Hola, qué tal amigos seguidores de Aldia.com.es Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo Estamos en el Paseo Shopping Center eh, Aquí en el Cantón Quevedo Estamos informándoles a ustedes eh, Bueno, que la, el punto de vacunación Que antes estaba ubicado justamente por, por esta, en este En este primer piso del Shopping Center Pues ha sido cancelado ...es lo que se nos ha informado hace unos minutos... Eh, ...por parte de la gerencia del Shopping Center... ...debido a algunos eh, disturbios que ocurrieron... Eh, ...algunos reclamos, impaciencias de parte de las... ...bueno, de los de los usuarios, ¿no? ...que llegaban con el objetivo de poder vacunarse en este lugar... este ...es un lugar, eh, un punto muy importante está ubicado aquí un punto de vacunación porque es un lugar céntrico, las personas ya conocían que, que aquí pues eh, se, estaban, se estaban inmunizando a la comunidad aquí pues llegan bastantes usuarios a hacer diferentes compras, a hacer eh, diferentes actividades, vemos por acá también que están colocados algunos eh, pequeños restaurantes y bueno, aquí justamente se realizaba ¿no? se realizaba este tema de una jornada de vacunación desde el muy temprano hasta las 2, 3, 4 de la tarde dependiendo la hora en que se fijaba en que terminaban ¿no? las los biológicos que les entregaba el MSP y llegaban cerca de 170 o 200 personas por día lastimosamente bueno debido a un poco de la según gerencia ¿no? que varias personas no les gustaba esperar tanto tiempo, generalmente se demoraban 25 minutos por un un grupo, con cuatro personas más o menos así nos había comentado pero más detalles vamos a conocer eh, la entrevista del mismo gerente del shopping center quien nos va a explicar eh, cuál fue el motivo si es que es temporal este, esta cancelación del punto de vacunación o si que, es que va a ser definitivo, vamos a escuchar momentos al gerente del covid Bueno, Muy buenos días, eh, el tema del punto de vacunación está en un análisis, eh, tuvimos algunos inconvenientes con la misma ciudadanía que en algún momento quiso incluso agredir las instalaciones, algunos funcionarios y eso pues obviamente no es, no es la intención, la intención es de dar un servicio adicional, un punto adicional de, de vacunación. Darle justamente para que en el, en el céntrico que es nuestra ubicación... ...que podamos también estar de una manera más cerca de la gente... ...apoyando y, y siendo. Entonces, lastimosamente a veces hay... yo obvio que es esas tres o cuatro majaderos que se ponen en esta situación, ¿no? Eso, la típica viveza criolla de quererte pasar del turno... ...y los demás que ya bien tienen varias horas haciendo una, una línea... ...para la vacunación se sienten afectados... Lo que pasa es que la, la ciudadanía tiene que entender que hay un proceso y ese proceso es que una vez que usted ingresa al, al punto de vacunación como tal tiene que hacer un registro primero la confirmación si es segunda o tercera dosis es la confirmación en el sistema de ver qué dosis fue si es segunda ver si la, la vacuna que se que se colocó en su momento si es tercera tiene que registrar todos los datos dan un nuevo carnet que yo creo que la mayoría que nos hemos puesto la tercera dosis ya lo vimos nos dan un nuevo carnet y eso que es lo que sucede luego tiene que llenar un formulario tiene que ingresar nuevamente al sistema y luego vacunarse o sea es un proceso que, te, que al no tener problemas de internet este es tarda casi cinco minutos por persona entonces si entran cinco personas por tema de aforo al punto o al cuarto de vacunación este estamos hablando de que se demora 25 minutos por tanda ¿no? para ser un poco más, más, más claros sí. y coloquiales entonces la gente se desespera, aquí estamos con aire acondicionado dentro de las instalaciones, se les da la mejor atención, están sentados, entonces tratamos de darle el mejor servicio. Entonces ante estas adversidades, eh, la verdad que el apoyo de la licenciada Zurita del Ministerio de Salud Pública y del licenciado Evaristo Acebo, quien hizo la coordinación y el enlace, pues la verdad es impecable el, el trabajo de los señores brigadistas del Ministerio de Salud Pública, impecable, hemos hecho una coyuntura eh, de verdad, muy muy importante pero ante estas situaciones decidimos dejar un poco, eh, que baje un poco las, sí, sí. La, la, la tensión o la, o la afluencia de personas para ya luego en los próximos días volver a evaluar y quizás retomar el punto de ¿Cuántas personas venían diariamente a vacunarse? Teníamos 175 hasta 200 vacunas por día, dependía siempre de las dosis que traía el Ministerio de Salud, pero ese era el número que si les recuerdo que estamos vacunando nosotros el mes de octubre, el año pasado entonces Hemos, hemos vacunado miles Y nuestra intención es seguir haciéndolo Pero hay ciertas cosas Que ya pones en riesgo Los bienes públicos que ya pues nos obliga A, a tener más precaución de Es decir local. que el cierre es temporal ¿no? ¿Piensan eh, abrir nuevamente? O como que Yo la verdad de... preferiría que fuese temporal ¿no? Preferiría porque la, la intención Del señor alcalde siempre ha sido este Dar el servicio O sea que nosotros nos convirtamos en ese Ente de servicio y de apoyo a la ciudadanía lo mismo la señora vicealcaldesa este, también, o sea, ella también está siempre de, de, de, de que estemos cerca de, de la gente para darle un mejor servicio. Pero este tipo de situaciones pues, retrasan, pero no impiden que volvamos a tomar las mismas. Las la las ciudadanía estaba también muy tranquila, sabemos de qué, porque es de la parte céntrica de la ciudad, donde acudían con mayor frecuencia, con mayor tranquilidad. Y la seguridad es caso. Yo creo que es importante retomar nuevamente esta actividad y sobre todo coordinar con los ministros de salud, en este caso de la distrito y que se den un nuevo servicio y mejorando esta situación para la comunidad No, de parte del Ministerio de Salud Pública hay toda la apertura hacia nosotros y nosotros hacia ellos, eso está clarísimo este, lo que nosotros queremos básicamente es que, que la ciudadanía colabore también, o sea, no, no, es, no es un tema solamente de funcionarios de salud pública y funcionarios del Quevedo Shopping, porque, porque nosotros también invertimos en personal, en logística, en muchas otras cosas para dar el servicio entonces, es, es un tema mancomunado, un tema de todos que debemos empujar para el mismo lado. ¿Algo más que? que usted desea informar a la comunidad sobre la administración y el trabajo que viene realizando el shopping? Bueno, así es amigos, esa ha sido la información dada por el gerente del shopping center. en este lugar, justamente como vemos en imágenes donde se colocan sillas, eh, aquí eh, estaba funcionando un punto de vacunación en el primer piso del shopping center Lamentablemente, eh, bueno, habían, llegaban pues muchas personas, recordemos que el shopping center es un lugar, como le dice su nombre céntrico, donde eh, la ciudadanía pues, ya conocía, que aquí estaba instalado un punto de vacunación, asistía, sin embargo, eh, no he entendido que habían pues una persona que cogía el Y otra persona que vacunaba y a veces pues, eh, se demoraban pues, unos 25 minutos por cada cinco personas, según lo que nos comenta el gerente. Y pues eso provocaba que la ciudadanía pues se desespere, no quería esperar y debido a eso pues se generó algunos estudios, algunos reclamos y esto pues provocó que el gerente pues a la final tomara la decisión de cancelar este punto de vacunación. De todas maneras, usted informó que está en análisis, volver a reaperturarlo, eh, eso ya va a depender mucho de, de cómo eh, la situación pues recordemos que actualmente los centros de salud están copados debido a que ya un carnet de vacunación es un documento indispensable para realizar algunas actividades, incluso para viajar dentro del país a diferentes ciudades, a diferentes destinos, ya es una obligación cargar este documento y por tal motivo pues la ciudadanía se ha visto obligada a acudir a centros de vacunación para colocarse el biológico de la vacuna. Entonces, pues todo va a depender, ¿no?, que baje un poco este tema de de estas aglomeraciones que se están viendo en diferentes puntos de vacunación debido a la exigencia de este documento y dependerá también eh, bueno, para que se vuelva a aperturar este espacio que era muy importante porque llegaban pues entre 175-200 personas diarias a vacunarse en este lugar de acuerdo ¿no? a los biológicos que se entregaban de parte del Ministerio de Salud Pública amigos es mi información déjenos sus opiniones eh, cómo han visto la jornada de vacunación en el país, en el Cantón Quevedo en la provincia de Los Ríos eh, tienen algún, alguna queja, algún reclamo eh, o felicitaciones que dar eh, y, y bueno, todos los comentarios son bien recibidos a través de esta plataforma web esta plataforma social y ustedes eh, pueden visitarnos en nuestra página web www.aldia.com.es para que estén informados de cómo están los casos cómo están los hospitales referente a lo ocurrido, a lo acontecido en la provincia de Los Ríos Así que visítenos nuestra plataforma web y también eh, les invitamos a darle clic a la campanita en la parte inferior eh, derecha donde ustedes eh, pueden recibir notificaciones de todos los en vivos, todas las notas periodísticas que publicamos en nuestras plataformas sociales. También les invitamos a, a suscribirse, ahí está nuestro número de teléfono directo a nuestro teléfono, nos escriben ¿no? a nuestro número de WhatsApp y ustedes inmediatamente entran a una lista de difusión donde todos los días les va a llegar noticias de día.com.es de manera gratuita. Esa es la información, amigos, seguidores del día, gracias por estar sintonizados y nos vemos en una próxima ocasión.